tempranito desde sus hogares. Manténgase ahí con nosotros porque como cada día tenemos mucho contenido preparado para todos ustedes. Buenos no? días. Gracias Carolina. Buenos días para ti. Bien, señores, seguimos con el contenido del programa. Elecciones el 5 de julio. Una realidad, dice aquí. La Junta inicia distribución de kits y reforzamiento. La Junta Central Electoral inició ayer martes la conformación de los 16.001 KIPs electorales que serán distribuidos a las, juntas centrales digo, a las juntas electorales del país para las elecciones extraordinarias generales del 5 de julio. La conformación de los KIPs electorales inicia con el municipio de Santo Domingo Este y los trabajos se extenderán de manera permanente hasta el 30 de junio para ser enviados en esta última fecha a las juntas electorales, las cuales se encargarán de entregar dicho material a presidentes y secretarios a partir del 1 de julio, según Mario Núñez, director nacional de elecciones. En tanto que hoy inicia el reforzamiento de los puntos de seguridad en las juntas Electorales de todo el país y la sede central de la institución, como parte del operativo de seguridad que llevará a cabo la Policía Militar Electoral junto a otras instituciones del Estado en las elecciones extraordinarias generales, presidenciales, senatoriales y de diputados este 5 de julio. Las medidas de seguridad que serán implementadas influyen o incluyen el chequeo o verificación del personal empleado o visitantes de la Junta Central Electoral y cada una de sus dependencias, así como verificación de porte de armas eh, armas de fuego, entre otras medidas de seguridad. Eso es lo que hay con relación a la distribución de los KIPs. Antes de continuar con, con el desarrollo ¿verdad? de los comentarios a esta información, vamos a saludar a Francis Rodríguez, que ya se encuentra con nosotros. Buenos días. Gracias, buenos días, amado Buenos días, Carolina, Yarján Fulvio, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él. Y qué bueno que ya vemos con más claridad el firmamento. Se está... Sí, se limpió un poco. Viendo el sol. Sí, así es. Pero el <risa> sol de verdad. Pero dice, ayer parecía luna Eso, eso es sí. momentáneo. Va a volver a cubrirse otra vez. Este hombre es un antichévere. Te quita la alegría fácil. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, ¿vamos a quitarle la, la sección? ¿Será? ¿Para que no? Bueno, bien, señores. Gracias, Francis. Buenos días. Bien, señores, vamos a ver qué dice Yerian con relación al tema que hemos planteado, la distribución de los kits y toda, toda la logística que está desarrollando desde ayer martes la Junta Central Electoral. Adelante. Gracias, Amado. Bueno, evidentemente que la Junta Central Electoral tiene un gran compromiso en esta ocasión eh, a propósito de lo que ha sucedido o lo, de lo que sucedió en octubre pasado, los escándalos, lo que sucedió en febrero y naturalmente está obligada a la Junta Central Electoral a llevar a cabo unas elecciones sin contratiempos. Eh, tiene que tomar todas las medidas de seguridad. Aparentemente hubo un descuido en las elecciones de febrero y esto provocó eh, un escándalo mayúsculo en la República Dominicana. Y, y como consecuencia de esto, la Junta Central Electoral está más que obligada a llevar un proceso transparente, a hacer que se cumplan todas las reglas. Es importante ahora lo del de distanciamiento físico. Vemos ahí en, esa, en, esa, en ese anuncio, ¿verdad?, ...en esa guía donde se establece que cada persona tiene que estar a una distancia de dos metros... ...una de la otra en la fila, de manera que es un gran reto también para la policía militar... ...es un gran reto para los partidos políticos llevar a cabo que esto se cumpla, ¿verdad? Que esto se cumpla y definitivamente que es importante que ya se haya iniciado con... Ah, ...si se quiera repartir estos kits tanto de bioseguridad como las propias boletas para que estén a tiempo... En, en los centros electorales, que lleguen a tiempo a los colegios electorales y que así entonces evitar contratiempos y situaciones que pudieran trastornar lo que es el sentir de, de la población en función de los resultados. De manera que un gran reto para la Junta Central Electoral, que es la misma de febrero, que es la misma de octubre, y que evidentemente ha quedado un tanto manchada la imagen de estos jueces y del accionar de, lo, de la propia junta como institución y ya veremos en cómo termina todo esto esperando sea que todo salga eh, de manera correcta que todo surja bien verdad que la gente pueda ir a votar que vote con conciencia y que eh, naturalmente que vote tomando todas las medidas de seguridad para evitar contagios durante este proceso, porque cabe destacar que no solamente es entrar al recinto, sino el contacto, cuando lo van a buscar en los vehículos, eh, el contacto, por ejemplo, de cualquier eh, intercambio eh, con, con alguna persona durante el trayecto en el centro eh, electoral. O sea, todo eso es importante que la gente lo tome en cuenta, porque a veces dan unos bochinches así en Buen Dominicano, a veces están unos bochinches en los colegios electorales en la parte frontal, la gente se aglomera, una church, una, una cuestión, una bebedera, que ojalá en esta ocasión eh, esto tenga un poquito de mayor vigilancia y que la gente tenga un poquito más de conciencia y de responsabilidad, porque eh, evidentemente que hay una situación que antes no la habíamos vivido en unas elecciones y que naturalmente es un peligro para toda la sociedad. Pero vaya y vote Bien. con la medida de seguridad. Bien, gracias, Yerian Francis. Sí, bueno, de hecho que la Junta ciertamente debe mostrarse, más que nunca, activa, a tiempo, pero sobre todo reivindicar tantos escándalos que se produjeron y que uno esperaba que se pudieran enmendar dentro de la Junta y continuaron siendo como especie de, de remachar o de continuar en el mismo error y que devinieron a ello todo lo que ya conocemos que le ha explotado en las manos por creerse infalible o creerse eh, la autoridad máxima en asuntos electorales y no se llevaron de los consejos en su momento. Espero que en esta etapa que ya estamos a, a, a días de cumplirse la entrega, la Junta Central Electoral no solamente se ocupe de los kits, de los de los kits de, de, de seguridad, ni de la pero que se ocupe de organizar de forma que despeje toda duda, porque eso es lo que le conviene al país. Nosotros estamos deseosos de que aquí no tengamos más tropiezo, a pesar de que esta ocasión nos va a corresponder ejercer el voto dentro de una pandemia. Y para el país que se ha declarado en epidemia, dentro de una epidemia, porque esa es la declaración que ha hecho el Estado a través de salud pública, Sabemos que la etapa de desescalada no va a corresponder con unas elecciones nacionales. ¿Cuál debe ser, vuelvo y repito, uno de los momentos y oportunidad para concluir de esa junta en una mejor condición? Y sobre todo, qué pena que hayan perdido la oportunidad de ejercer también la del control de los partidos y candidatos... Y solamente hayan visto aglomeración cuando los demás partidos y los demás candidatos han hecho eh, eh, proselitismo y no vio nunca que desde marzo 19 el candidato oficialista estuvo haciendo y deshaciendo y está haciendo todavía y deshaciendo y a, a deshoras. So, de so Eso la Junta no lo vio. Nunca lo vio. ¿eh? Es decir, que esa parte no podemos reivindicarla. Pero lo más importante es la votación, que vayamos a votar y que no temamos que esa, esa proporción de indecisos, más lo que ya por COVID han dicho que no irán, sea reivindicada y que pueda el dominicano ser y darle oxígeno a la democracia. Es por el bien de nuestra estabilidad democrática, que debemos darle muestra, a, pese a todo el pronóstico de temor y duda, de que estamos dispuestos a irnos a votar a las urnas y decidir Bien. en este proceso. Gracias Francis. Fulvio. Indudablemente que cuando el dominicano se pone para una cosa, cuando quiere, eh, sale de dentro de cada uno de nosotros esa fortaleza, para realizar eh, esa decisión que llevamos dentro. En todos los estudios que se han hecho en, en el último mes, hay una pregunta precisamente sobre el tema que estamos tratando hacia ese elector que es cuestionado, y una de ellas es si iría a votar. Y todo anda en el rango de un 63 a un 68%. Por ciento. Y en los últimos días ha aumentado, en los últimos días ha aumentado lo que es eh, la intención de ir a votar, la decisión de ir a votar este 5 de julio. Y estamos viendo cercano al 68, 69% que dice que vaya a votar. Entonces, cuando hacemos la comparación de. Elecciones anteriores y la intención de ir a votar este 5 de julio con la abstención que se han tenido en otros certámenes presidenciales, estamos cercanos a, a, a lo cotidiano, a lo normal, a un 30% de abstención, un 35% de abstención y eso es lo que se vislumbra así en los estudios que se han hecho. Ya tomó la decisión el dominicano de ir a votar, ese 30%, 35% que no vaya a votar en abstención, ¿verdad?, por una causa u otra, la mayoría es por, por temor al COVID, pero bien, la mayoría de los dominicanos vamos a ir a ejercer el derecho al voto. ¿Qué le cuesta entonces a la Junta? Lo propio, hacer lo suyo, eh, dar la... La, la seguridad necesaria y también atender a todo el personal que va a estar ahí trabajando largas horas, eh, protegerlo, brindarle las condiciones y también al elector eh, mantener. Y la Junta, que se ha hecho ciega con relación a aquellos que andan a deshora de la noche, aprovechando que son del poder, haciendo de las suyas, que durante, de, durante el proceso de elecciones, el día antes y durante, eh, pues mantenga la eh, la ley cumpliéndose, que mantenga eh, la forma ecuánime de comportamiento y que le garantice al pueblo dominicano su derecho a ejercer el voto. Gracias, Fulvio. Carolina. Bien, una de las cosas que nosotros debemos de destacar eh, de la Junta Central y, y de su... Eh, de Julio César Castaño, es eh, lo firme que ha mantenido la decisión de la realización de las elecciones. Desde el principio hemos visto eh, una posición muy firme en este sentido, de que habrían o de que habrán elecciones en nuestro país. Lo decía en plena pandemia el COVID, que estábamos mucho más alarmados, decía aquí habrán elecciones sí o sí. Eh, ciertamente ha habido debilidades de la institución, unas que otras fallas que acá hemos destacado en determinados momentos, pero eh, tendremos elecciones, y esto es lo importante, y la garantía de lo que se plantea en la información y de lo que ustedes ya han abordado. Una de las cosas que Fulvio, por ejemplo, plantea al final es garantizar de que no se cometan actos ilegales días previos al proceso. Pero esto ha sido la constante. Esto ha sido la constante durante todos eh, este, estos procesos de campaña. ¿Qué podemos nosotros ya pedirle al final, en la recta final, a la Junta Central Electoral? Pues que asuma una posición más firme como órgano fiscalizador. Señores, las cosas que nosotros hemos visto y que la Junta Central no se ha pronunciado, que Julio César Castaño no se ha referido, han sido muy graves y la hemos denunciado acá y no dicen nada no tenemos garantía que días previo o ya cuando hay una, may hay una mayor presión de los partidos políticos, de los candidatos por esta disputa de ganar eh, y que cometan actos que van en contra del cumplimiento de esta ley electoral de no salir en las noches el, el tema de usar los recursos del Estado, lo que tiene que ver con las ayudas sociales, lo del toque de queda, eh, ver las cosas compras de cédulas, videos que hemos visto, que vimos en los pasados procesos. O sea, todas esas cosas que típicamente se dan en las campa en la, los procesos electorales en nuestro país y que lamentablemente la Junta Central no se ha pronunciado firmemente. Señores, no hemos visto sanciones a esos candidatos que han incumplido con la ley. Entonces, no tengo la esperanza de que lo podamos ver al final. Pero ante todo esto, lo importante y lo bueno es... Que habrá elecciones en la República Dominicana, el nivel de abstención, contrario a lo que tal vez nosotros podíamos pensar y que pensaba mucha gente, eh, no es tan alto, entendemos que eh, va a disminuir en los que pasen los días, y es como he venido, es como he, como he venido diciendo. Si usted va al banco, si usted va al supermercado, si usted va al salón, si usted va a la tienda de celulares, si usted va a la gallera, si usted va al río, si usted va a visitar a la tía, si usted hace su vida prácticamente normal, si usted va al trabajo, si usted va al médico, ¿por qué no ir a votar el 5 de julio? Alguien que me diga cuál es la diferencia. Entonces, vamos todos a votar este 5 de julio con nuestra mascarilla. Si quiere, póngase un guante, llévese un gel, váyase directico para su casa, no se aglomere, que usted no tiene que hacer nada frente a un recinto y vamos a tener un proceso democrático con las mejores condiciones posibles, Dios mediante. Bien, gracias Carolina. Bueno, yo pienso que la Junta no, y menos el presidente de la Junta, no se va a jugar el prestigio con unas elecciones en la que el panorama político electoral ha cambiado en los, últimos, en los últimos meses, en los últimos días. Yo pienso que él va a garantizar unas elecciones con todos estos requerimientos que dice aquí la pregunta del día nuestra: eh, Seguridad, transparencia, orden, todo eso tendrá necesariamente la Junta que enfrentarlo y garantizarlo. Indudablemente que lo que ocurre en el pasado cuando... Recuérdense que un partido en el poder tiene una gran influencia sobre la, los estamentos públicos. Y eso es muy probable que haya sido la razón por la cual se tomaron algunas decisiones que opusieron en entredicho en su momento la, el equilibrio de la Junta Central Electoral. Pero no creo yo que en este momento se vaya a magnificar ninguna situación que pudiera provocar el hecho de que la gente viera se sintiera poco representado en la Junta o poco garantizado en la Junta. Creo que no, ya estamos en el momento en que la paloma se está echando. ¿Tú sabes qué se siente? Ajá. Que con Junta o sin Junta Ajá. la gente va a votar. Sí, sí. Es decir, que, que la Junta ha, ha permitido por su accionar que la gente perdiera respeto en cierta forma, aunque nosotros en lo particular respetamos porque es el, el órgano dispuesto por constitución y ley para que así lo haga. Lo único que yo aspiro es que, aunque hayan perdido esa oportunidad y que Carolina se refería, en la etapa fundamental más precisa, que es la que puede producir estragos a la sociedad y a la democracia, se comporten a la altura y dejando atrás óyeme cómo estoy es como quien dice yo pienso que eso va a pasar es que están obligados a hacerlo lo yo como pienso dicho, que eso va a lo que óyeme, cómo es, que yo eso es lo que yo pero planeo, pero aspirando. pero y a, ese es mi deseo sí a, sí eso es lo que va a pasar a propósito de lo que Fulvio decía que eh, ciertamente eh, tiene razón en lo que plantea de que las diferentes encuestas han dicho que una gran cantidad de gente va a ir a votar Igual también sale ahí la buena valoración que tiene la gente de la Junta Central Electoral. Es decir, que esa percepción negativa, eh, independientemente de lo que pasó, eh, eh, no es tan así. ¿sabes? ¿La, la, hemos gente, ido dejando atrás? la gente lo, lo valora, que la gente ah. lo valora porque al fin y al cabo entendió que nada de lo que se le acusaba era cierto. Ah, no, así no. Lo que quiere decir. Sí, no. pues lo que entonces can... estamos hablando de más. Entonces Porque lo, si lo, tú vas ahora a decir y la vas a reivindicar, sabemos que él lo ha cometido. Lo Porque que, oye, tapar claro, el sol lo lo que que con yo pienso, lo que yo todos pienso, los errores que han cometido. Que pero mira, ellos, ah. eh, ellos mismos, Brazos. desde el febrero no de 2019, 19, ellos plantearon oye, cuál o, era el esquema y, oye, lo, oye, y lo violaron todo. Oye, que lo, y mira oye, lo, lo que pasó el, el 6 de octubre. Oye, oye ¿qué lo que yo quiero. ¿Qué pasó el 6 de octubre? Es que Leonel Fernández perdió frente a la... se llevó un millón de votos a Buenalí y con todos los ministros encima, ganó el Pero ok, ¿y pues dónde están esos votos ahora? ¿Por qué aparece con un 8? Lo han en la ¿Por qué porque aparece la con un 12 se... en Greenberg? La Junta fue sí. eso, la proporcionalidad. Yo estaba esperando que ustedes vinieran con esa. Con esa. ¿Por ¿Qué aparece con un 12 y con un 8? Porque ¿Dónde están ese, los votos? ese es el plan. Ese, ah, ese es, es el plan de la Por que no las encuestas. Miren, ¿tú entiendes que no va a votar nadie? No, no, no. Que a pesar de que está dándole razón a Fulvio. No, momentito, momentito. Yo he dicho aquí que posiblemente la Junta sea... La es una barbaridad lo que le ha pasado a este país. Yo he dicho aquí, para que no, no me lo saquen así, de contexto, no, tan, tan porque yo ¿no? todo lo grabo, eh, y yo todo no lo, y yo lo todo anoto. Pesimista. Lo aquí que yo he dicho grabado. aquí, Francis, pero permíteme escuchar. Yo me, escuchar, visto, yo pero me evito pero eso, hablar, yo sé que Telenor graba no te voy a dejar hablar hoy. Pero permíteme expresarlo, para que no me saquen de contexto, porque hay un público que hay que respetar. Yo nunca he dicho que no va a ir nadie a votar, sino que posiblemente en función de la pandemia... Tienen que aprender, tienen que aprender a escuchar. Sean estas las elecciones de mayor abstención en toda la historia y la comparé con 1990 que votó un 60% de no la población. No va a ser así. Es lo que, pero eso es una eso es una predicción que yo hago. No tiene que ser así. Claro. Porque yo, yo, yo la palabra mía no es palabra de rey, pero oye, por Dios. Oye, yo pienso que la junta la junta va a reivindicarse es frente a los ojos de gente es como eso. Francis. ¿Sí? que son, que son part... escépticos, que han estado ah. escépticos todo el tiempo. Bueno, porque me lo han se, va, ellos. se van a reivindicar frente Doctor, a los hijos de Eso de, es lo que Pero ella, ella ha ido trabajando para eso, no eh, es que... Claro, su claro, se ha visto perfecto. el cambio. Contrario. Oye, se ha visto el cambio. Lo que pasa es que al momento de echarse la paloma... ...todo el mundo quiere quedar bien, bien... Doctor... Ah, ...al final de... ...porque lo único no que... Es que se, ter, ...no es como comienza, eh, sino como termina... ...dame da un segundito... ...exactamente, al final la gente lo que va a ver es... ...el resultado de estas de esta fase de las elecciones nacionales... ...y va a decir, no, esa Junta hizo un trabajo... Tú ves, pero llamada. se va a olvidar de lo que tú te estás recordando... Doctor, eh, no seamos tan inocentes... ...la Junta está llena de gentes comprometidas... Y estamos vigilantes, sí, pero no, estamos vigilantes. No creo yo que familia que... de Camacho, familia del otro y familia del otro sí. y familia del otro. Como estamos, están todos los estamos vigilantes. Como están todos los y el pueblo también está vigilante. Lo único que estamos pidiendo es derecho a ejercer el voto y que nuestro derecho constitucional de la voluntad popular que ahí se exprese sea respetada. La Junta lo ha venido garantizando. A, ¿A, ¿A quién se le está impidiendo votar? No, no, a nadie. Yo, yo quiero que me enseñen 10 no, gente que no votar. Okay. No, no, es los resultados. No, no, es los resultados que se han respetado. Es los resultados que se han respetado. Bien, hay una llamada. Viene con artimañas. Buenos días. Aló. Sí, buenos días. Aló. Sí, le escuchamos. Adelante. Es Francisco Alberto. Adelante. Hola, hola, días. hola hola francisco buenos días buenos días bien cuéntenos adelante adelante Mira, francisco respecto a esos dos candidatos por ahora la gente va a votar va a acudir a votar hay un candidato que la gente quiere un cambio hay otro candidato que la gente quiere que siga gobernando el país como Danilo. Pero es Gonzalo. El, es Gonzalo ese mismo. Como Danilo, lo, como Danilo lo está haciendo. Es la misma el otro cosa. Ca, el candidato. No, no es la misma cosa. Es lo mismo. No. Mira, el candidato es Danilo. Respeta las misiones. Este PRM ahora mismo tiene mala fuerza. Con Gonzalo. Pero hay que esperar. La mejor encuesta que hay es día 5. Que la gente claro. que no se desesperen, que eso, la gano la, la, y, la, y la otra que salió, no se desesperen de encuesta, eso no encuesta, la, la, la encuesta es el día 5, que la gente, la verdadera gente va a... a hágala en el barrio suyo, hágala en el eso, barrio suyo. Cabeza, quiero significar lo siguiente, bueno. en relación a lo que ustedes planteaban sobre la credibilidad y el cambio de imagen que tiene y que arrojan los resultados sobre la Junta Central Electoral. En lo particular, para mí no es cierto que esa valoración que se tiene en este momento es desde, desde lo anterior. O sea, desde un principio, Desde un principio, pienso que esto ha ido cambiando. ¿Por qué? Claro. Porque la Junta ha hecho todo lo que ha podido o lo que ha estado en sus manos para de alguna forma aparentar o hacer lo necesario para que la gente crea en ellos, Señores, nosotros no estamos claro. hablando de cualquier cosa. Lo que aquí pasó el 6 de octubre, lo que pasó en febrero por Dios, indiscutiblemente que esto le cayó en la espalda yo te reto a que al señor tú que Julio César no, no pasó nada, ni en febrero pasó nada no ha ahí. pasado nada con, el proce con los Para procesos electorales no, aparentemente el no, el no, lo que, no, que no no han leído son ustedes no, ninguno no, no, no, no, no. todas en toda las encuestas están diciendo que Leonel no pasa de un 12 mira. y el PLD tiene un, tre un hubieron 30 hubieron irregularidades hubieron irregularidades tú no puedes decir que no hubo irregularidades hay razones un 12, o sea, tú dices, dices que no hubo ninguna irregularidad. Pero hay, no, yo siento que octubre votaría Lo PLD que yo dije era que, yo te sí, pregunto, que Danilo derrotaba a Lionel? De, eh, Respóndeme entonces lo siguiente, tú dices que no, que no, hubo irregularidad. Bueno, Francis, La pregunta es Siguiente. Tú Ay, piensas no. entonces que no hubo irregularidades ni en octubre ni en febrero en los procesos claro, electorales. No, sí. no es a él que no. Ah, ¿tú no, pero no, no, no, no ¿tú Él, él, que él lo ha dicho siempre. No, siempre él lo ha dicho siempre. Pero te voy a responder, pero te voy a responder pero para, para argumentarte. Pero lo que no. No solamente fue no, no, no no, no, como manipularon el sistema. El sistema Pero dime que no, entonces. Dime para mí es muy difícil. Pero déjame responderte. el sistema colapsó ese día. Pero solo todo. O sea, pero que después que le digamos a, a las la gente de la mañana. cuáles son las noticias Oye. principales